Voy a acercar tanto a ver si te me lanza encima verdad ah bueno mira ah bueno, no hay con los ojitos, bro no? ¿Qué hiciste para que tú quieras? Venga, apago el teléfono, pero se sí, ponen calados si, pero, ¿Pero vamos, nadie <risa> yo veo esto por la noche y me cago bien Este va medio me loco. La la yo te va a venir de la bola. Yo tenía ni me acerco, el otro sí yo tenía confianza, pero no te doy que tira tanto. Es la única vez que no le puse los protectores. Se me cayó del piso nueve apto. Que me dijo mi un... Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see where bueno. Love, love, From yeah. up here, yeah. the world seems small. We can sit too. To see the truth around you From a distance you can tell bueno vamos aquí tenemos la snapato bueno una de las más de chimbas y de de drones soluciones de tenemos un muy bueno a vamos a hacer boxing para que os no euros todavía hemos de no entonces bueno de la para que la que no la de y bueno tiene dinámicas tiene un teléfono muy tiene y tiene no tiene que tiene patrones tiene han tiene no dice el tiene barillo sobre todo tiene tiene de tiene o tiene de cámara o tiene de tiene y tiene bueno tiene muy tiene equipo y muy tiene tiene muy tiene es tiene interesante por tiene el tiene tiene y y tiene te da la tiene tiene a tiene lo hacer interesante yo he muy tiene <coughs> muy bien preparado muy bien tiene estos tiene que lo no, tiene tiene fuerza que agente tiene y así tiene por tiene tiene tiene un tiene tiene tiene tiene muy tiene en de una tiene la que una tengo ¿eh? que a, a tipo de marca, de ¿Un ¿Este hay que irme a ah, cara, tengo que a este, que a que a la cara, tengo que irme que irme a que y que para la la es que que por a fin, el soporte, ¿No, que que para es la ya vamos como de campo, le vamos a batería y ya veremos que qué decirles una bueno, parte del soporte Vamos a agregar como estaba, así nos quedaría un clic ahí, hace ¿eh? un clic aquí Tengo que faltar, pero bueno, lo hablaremos muchísimo, le que otra vez que necesitamos A ver si tenemos un Bueno, tengo que de, de TQ puedo utilizar C, a micro USB, o también de CCC Voy a servir todo esto ahí en mis cosas, que CCC de, hecho, de, C, de C, me está jodido porque me vengo de esto para el micro USB Pero bueno, porque le que CCC, así que echado para micro, y aquí en bueno, el fallo porque claro, todos tenemos CCC ¿no? Aunque verí si en algún caso, lo puedo conectar, algo es imposible Voy a hacer un buen trabajo, voy a hacer un buen trabajo, voy a hacer un buen un Bueno, un poquitito, tengo un lío de drones acá. ¿Oye, ¿Qué hay aquí? Ah, el mando del viso. Este mando, este mando lo deberían hacer para todo. Tenemos JJX9. Eh, el viso. Es a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que es un ver, a ver, no ver, a ver, a ver, a ver, a ver, de ver, a ver, a No a ver, a ver, a ver, a ver, a me, a ver, a a a no a a a y el he hecho, ya lo he hecho, ya lo he hecho, que y me hago una buena acción, en y que lo que no lo que es que no lo y me hago es no que es que no lo que que no es que que que que lo que que no que que bueno, Vamos a ver cómo se busca. Entonces, ya Pero una, sí, la ah, No, no, no, graciosa. Cabrón, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Cabrón, bueno qué opinas马丁 vale, vamos a ver cómo vamos a ver cómo a ver cómo vamos vamos a ver eso, Aquí es un partido ha gustado mucho a mí que Hoy sí que vemos la estabilidad, el otro día había viento, yo no estoy tocando nada Va perfecto de estabilidad Se queda muy quieto en el aire, que es lo importante de los drones que no nos enloquezcan Y lo que vamos a probar hoy son los frenos, que la otra vez lo probé, iban un poco, un poco pasados los frenos Pero la verdad que está súper bien de estabilidad Ahora con 12 satélites se está quedando en el lugar exacto Sí, como todo. Como ven, se mantiene perfectamente. Que el viento le jode bastante... ¡Max! Es un dron muy liviano y el viento le jode bastante